Shalom, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones a todos ¿Qué tal? Este, Te quiero contar que, que Adopté un gatito Está aquí eh, Lo adopté que vivía en el edificio de frente Y, y bueno, pues lo vi comiendo la basura y así bueno, el señor me hizo entender que era bueno adoptarlo Y por ahí está <ríe> Ahí está bueno, pero me acaban de, rajuñe, de morder, es muy travieso, juega muy brujo porque cree que yo soy otro gato, ¿será? Bueno, les voy a contar. Este. Eh... Hermanos, en cuanto a mi canal, quiero contarles algo: que YouTube no me, está reconociendo las, no me está reconociendo las horas de reproducción Iban como a 50 horas que no reconocía. Entonces yo les envié una, un escrito y les dije. Y ya empezaron a reconocerlas Y es importante eso, ¿por qué? Porque, bueno hermanos, porque Para que la, la cosa, la, esto llegue a más personas Por supuesto, el algoritmo de YouTube ve quién lo ve más si lo va, lo va, si lo va le va a salir el algoritmo de los demás pues También, eh, desde ayer No puedo subtitular los videos Entonces, bueno Voy a hacer entonces uno en inglés Y uno en español, ¿ok? Igual ya les reclamé eso pero si no se arregla, los haré en inglés y en español. Más fácil para mí porque no tengo que estar poniendo subtítulos Bueno, bendito sea ya, Jubea, bendito sea ya, Shomer. Quiero compartirles este testimonio antes de empezar con este tema. Escribí esto ayer. Ayer estuve un poco enferma, como cuando te va a dar gripe. Hoy igual. Ayer no hice lo de siempre. Me puse a ver la serie del videojuego de Last of Us, que está en YouTube. La recomiendo, pero la presencia del Señor me abatía. Me di cuenta de que lo primero en el día debe ser Él. Y lo peor fue que iba a hacer un video para ustedes, pero ya se me hacía tarde y quería hacer ejercicios físicos y la presencia del Señor me quería sentar aquí, pero insistí en que no. De hecho, hasta dije, ¿quién eres que quieres que siga aquí sabiendo que me siento mal? ¿Acaso eres el enemigo? ¿O eres de verdad? Dios Debería hacer ejercicios para mejorar mi ánimo Entonces me fui Hice ejercicios y salí a trotar Cuando vengo de regreso veo en el cielo la luna La luna nueva luna nueva en Pisces Recordé Que lo había leído Rosh Hodesh Y dije, oh señor, perdóname Rosh Hodesh, día para guardar Perdóname, me he distraído Y le Prometí y le dije que imprimiría los calendarios para saber cuándo es Rosh Hodesh y guardarlo luego me indicó adoptar un gato callejero quiero que sepan que los gatos es muy bueno adoptarlos y amarlos igual que los perros les hablaré de eso en un siguiente video. ayer oré en la noche para que el señor me muestre cómo es que nos iremos de aquí ¿cómo? pues no veo nada de eso ahora cómo se irán los otros todos los sellados y entonces me dormí. Solo lo logré escuchando una prédica, que al ponerla, la mano de ya me deja dormir. Por la mañana de hoy sentía ese peso. Solté. Me quedé en cama para esperar algo del Señor. Y vino a mi mente esta frase: Dios mío, Dios mío, ¿cómo hago para lavarte más? No hay tiempo. ¿Cómo salgo de aquí? Alabemos, hermanos, no hay tiempo. Alabemos para que nos lleve a los refugios a tiempo. Alerten a sus familiares, a sus amigos. En mayo de 2024 empieza todo. ¿Saben lo que significa? Que en mayo ya no podremos estar en las ciudades. Porque decirles más, no puedo, puesto que el Padre no me ha revelado más aún. La tomé de grupo las tres señales Específicamente de un hermano llamado Alex Dejaré el link del video abajo Vi todo el video, lo cual, lo cual dura horas Pero donde me indicaba el Eterno con su Ruaja Kodesh viendo ahí yo me detenía a estudiar, escuchar y anotar Las alas del gran águila, la segunda vida de la mujer Las alas del gran águila, la segunda vida de la mujer Revelaciones 12 14 Pero a la mujer se le dieron las dos alas del gran águila para que pudiera volver a su lugar en el desierto donde ella es cuidada por una temporada y dos temporadas y media temporada fuera de la presencia de la serpiente en la hora 2 del video en el 5993-2014 los dos testigos confirman a los 144.000 y empieza la primera huida en el 5997 3,5 años después mueren los testigos 10 días después de que Satanás fue arrojado a la tierra Hora 2.39 El bebé que nacerá de la mujer representa a David Los testigos, uno viene como es el profeta, el Yahu, Y otro viene como el rey, que representa a Yahshua, a El profeta representa al 22 y el rey 400 David Representa a los aliados Hora 251 de este video En el año 5996 Se dio la primera señal Fue el 2017 del 2018 Cuando yo fui llamada Que me regresé de Chile 25800 La mujer tiene dos estrellas La mujer de las dos estrellas en el cielo Es Israel Israel la mujer en el día, en el año 5.986, en el día 140, del 19 del quinto mes, sería vestida del sol. Yo soy el primero, el último. Yo soy la raíz, la descendencia de David. En el testamento de Neptalí, dice que el sol se le entregó a la tribu de Leví. Y acuérdense que el sol le da a la luz a la luna y sabemos que la luna en el testamento de Neftalif se le dio allá a Yahudá. por eso el sol viste a la mujer a través de la Torah para que sea exaltada, saltadora. El sol viste a la mujer, la mujer de Israel, que le entregó... Bueno, ahí no sé, qué, no sé qué escribí, hermanos, allí. Perdón. Hora 30200. La luna se le entregó a Yahuda y el sol le da luz a la luna. La luna debajo de sus pies. La luna se le dio a Yahuda a los pies porque está esperando el sellamiento a los pies de la mujer. Escuchemos en tiempos finales el fuego que lleva el sellamiento. El remanente de tiempos finales que mantiene la Torah, porque entramos por la puerta de las ovejas, porque estamos esperando el sellamiento a la estrada de los pies, porque la luna en los pies, y sabemos que Satanás es lanzado al estrado de sus pies. Diez años después, porque Satanás es lanzado la mitad de la semana, en el 5.986 se dio esta señal. Diez años después, Satanás es lanzado a la tierra y la tierra que es el estrado de sus pies. Y por eso los dos testigos mueren juzgando a Satanás. Escrito está, escrito está, escrito está. La luna en sus pies. La luna se le entregó a Yahudá y las dos estrellas en sus pies representan a Benjamín y a Yosef. Los dos testigos mueren en el año 5.996. Acuérdense que nuestros dos pies tienen 10 dedos, 5 a la derecha, 5 a la izquierda. Por eso cuando restamos 10 años se dio la señal de la mujer, que es una señal de la muerte de los dos testigos. Los dos pies, los dos testigos que mueren como el palo de Joseph en la tierra de Benjamín. Mi hijo de la mano derecha, para que venga el 26, el sellamiento de Yahweh después de la muerte de los testigos, Quito y La luna en los pies, los pies tienen 10 dedos, entonces la señal se dio en el año 5.986. Diez años después, mueren los testigos en el año 5.996, a la mitad de la semana. Dejo el link abajo de lo siguiente que les leeré. Minuto 15. La mujer huye 18 días después que se levanta el cuerno pequeño. Cuatro días antes se confirma el pacto. Cuatro días antes se envía a los dos discípulos para desatar el en entendimiento del ángel. Y sacarla. Año 5993. Ya voy... Voy a llamar hambre a la tierra. Siete años de hambre. Vete y vive donde puedas. Vieron? 5993 más siete seis mil. Se levantó el cuerno pequeño. Diez días después envía los dos discípulos a desatar el asno. Chisacar, día 14, se confirma el pacto con los muchos por una semana más. Y empiezan los dos testigos a pregonar por 1260 días. El día 14, en la misma fecha que Yahshua muere en la estaca, en el calendario del mundo, es el día 18 del quinto mes 2024, o sea, mayo 2024. Bueno hermanos, alerten a todos. Alabemos allá para revelación y para que nos guarden en el refugio. Mucha shalom a todos, que le Eterno... Thank you.